Vegamóvil tiene el honor de anunciar la nueva alianza estratégica con Grupo Viamar, convirtiéndonos en el distribuidor autorizado de las marcas Kia, Mazda, Ford, Lincoln, Jack, ChineRay y Forland. Ahora tendrás la oportunidad de obtener una de estas siete marcas a través de cada uno de los servicios que nos caracteriza y nos diferencian en el mercado. Vega Móvil. ¡Vamos más allá!